5.30 de la mañana. Hechos AM. 8.30 de la mañana. Hola El Salvador. 11.30 de la mañana. Cambio de vida. 8.30 de la mañana. Hola El Salvador 11.30 de la mañana Cambio de Vida 12.15 del mediodía Cada quien con su santo 11.30 de la mañana Cambio de Vida 12.15 del mediodía, cada quien con su santo. 1 de la tarde, noticiero Hechos de la tarde. 12.15 del mediodía, cada quien con su santo. Una de la tarde, noticiero Hechos de la tarde. 2.30 de la tarde. Perdóname. Una de la tarde, noticiero Hechos de la tarde. 2.30 de la tarde. Perdóname. 3:30 de la tarde. Cesur. 2:30 de la tarde. Perdóname. 3:30 de la tarde. Cesur. de la tarde. Pop 12. 3:30 de la tarde. Césur. 5 de la tarde. Pop 12. 6 de la tarde. Elif 5 de la tarde Pop 12 6 de la tarde Elif 7.30 de la noche Pizarrón Deportivo 6 de la tarde, Elif. 7.30 de la noche, Pizarrón Deportivo. 8 de la noche, Noticiero Hechos de la Noche.